Hola chicas, buenos días, buenas tardes, porque son las dos y media de la tarde y me acaban de traer este paquete a Riven del Scratch. Iba a tapar la dirección, pero ¿para qué? Y viene de parte de Scrap, Chip. ¡Eva! Eva. Y mirad qué bonito es. Y qué chiquitito es. Y... Voy a abrirlo con vosotras a ver, ah, aquí viene un inter de Halloween y viene otro inter de Navidad, entonces lo que voy a hacer va a ser abrirlo primero, bueno, si, si no vienen mezclados los paquetes, primero abriremos el de Halloween. Y después, el que toca, el de Navidad. Es que nosotros nos da igual que sea que haya pasado Navidad o no, porque como está la cosa, pues la verdad es que con correo. Bueno, voy a quitarle el papel. A ver, aquí tenemos el papel. Digo el papel, ya le he quitado el papel. Y aquí tenemos el, el paquete. Y voy a coger el cúter para... el paquete, Mírate. Si no sabéis quién es Eva del canal Scrap Cheek, Eva Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, para los que seáis nuevos por aquí, mi nombre es Eva Pasaros por su canal, porque hace cosas muy, muy chulas Adornos de Navidad Álbumes a lo mejor es como yo, ¿no? Lo que menos Pero hace cosas muy chulas Y un intercambio muy chulo mm, De verdad, pasaros por su canal Madre mía, sí, efectivamente Mirad cómo viene el paquete. Quiere decir que esta primera parte es halibuñada. Madre mía, madre de mi vida. Es una pasada, pero una pasada. Voy a apartarlo y vamos a ir viendo cosas. Primero vemos lo de Halloween y si vemos que se alarga mucho el vídeo, pues después en otro vídeo vemos lo de Navidad, ¿vale? En realidad es que son dos inter distintos. Mirad, Oye, esto como lo hace, lo ¿Has comprado la maquinita que hace esto? Me encanta esto. Mm, si lo ha hecho mano, me nueva paciencia. Porque aquí hay, vamos, para a la bañera. Me encanta. ¿tú? Qué chulo. Anda, y mira. Ay, qué chulo. Es que no se ve bien. Mirad, qué bonito. Mirad, por favor. Es que claro, no se ve bien. Me ha hecho un vale. Mirad, qué bonito. Un banner de Halloween. Este el año que viene va colgado, vamos. Qué chulo. Ay, qué cosa más bonita. Me encanta mirar. No digo que hace cosas muy chulas. Qué bonita. Qué flipada. Me encanta. Gracias Eva. Spoking Boo. Scrap. Scray. Scray. Qué guay. Qué chulo. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! <risa> ¡Vamos a tardar aquí un mundo! Bueno, mira. Mira, todo el, el confeti de calavera, que yo tampoco lo había visto. este confeti. ¡Qué chulo! Es que lo estoy apartando porque aquí vienen cosas. Mira, mira. ¡Qué chulo! El confeti lo quiero, lo quiero poner aparte porque yo este confeti no lo tengo. Y yo quiero aprovecharlo. ¡Qué bonito! Y me han mandado, mira, una pajeta de calabaza... Y una pajita con... Estas también las he mandado yo. Con... Con el esqueleto. Está chulo, ¿eh? Chulo, chulo. Y... Mira, aquí hay otra calabaza. A ver, mira qué chula. No sé si es porque se ha despegado del vale O es que viene suelta. ¿Qué más? A ver, yo es que quiero quitar esto. Mira, me ha mandado una calabaza. Con un... Pone... El off-master, esto no es lo que Mira, qué calabaza. Qué chula. Y esto... Ah, un esfoliante. Ah, qué chulo. Qué guay. Creo que es una mascarilla relajante esfoliante. A ver. Viene en inglés. Que no se puede poner a menores de 12 años. Sí, es una mascarilla. ¡Oh, qué guay. De relax. Relax. ¿Y por qué he dicho yo esfoliante? No, ¿eh? de relax, uy, oh, que bien me va a venir mm -hmm. y bueno, voy a ver, voy a, a quitarle todo esto para es que lo mismo cuando levante por aquí, mira las calaveras, que chula, esto no lo había visto yo, esto no lo había visto yo oh, que bonito que guay, Me anda que no hay, macho un paquete entero <risa> Scratch Pasad por su canal porque hace cosas súper bonitas, ya habéis visto el banderín y estamos empezando, ¿eh? que todavía no he apartado yo esto me gusta un montón la y, y esto, yo, yo también quiero hacerlo a ver cómo lo hace porque yo quiero hacerlo mira, quito el papel para que se vea cómo viene el paquete de chulo porque esto la verdad es que tiene tanto mérito hacer un paquete así de chulo mira el packaging vale como lo que venga adentro, fijaros, ¿eh? es un pasote. Mirad qué bonito. Es una pasada. Me encanta la, pasada, la que aquí, no creo que sea, ¿no? Y aquí tengo que poner el paquete que voy a ponerlo aquí. Oye, está calentito eh, porque me lo acaba de traer el cartero. A ver, ¿y por dónde empiezo? Mirad, qué bonito. <risas> Te ha puesto unas gafas de sol. Al, al esqueleto Qué gracioso Qué bonito Mira Un llavero, de esqueleto Con una gafa de sol <ríe> Parece un alien No parece un esqueleto Mirad qué más bonito De estrella dorada Qué chulo A ver Es que no Le he quitado el, el moño Que se lo voy a quitar Es una pasada Mirad qué bonito el tú A ver, Para que lo vean Mirad qué bonito Ay Mira, es chulo, ¿eh? Qué bonito. Esto es muy bonito. Esto me lo guardo. Mira el señor Oscarito Con sus gafitas. Qué chulo. Qué chulo y ahora, como esto es papel de cera, se me va a romper de todas maneras al abrirlo. Así que no me lo voy a pensar. Y lo abro. Anda, qué chulo. Ja, ja. Mira. Me ha hecho una lápida donde pone el descanso en paz. Mirad qué bonita. No me digáis. Y ya yo creo que podemos pasar a la mesa. Porque yo estoy más cómoda. Uy, que no sí, sí. se ve. Me... creo que para abajo. Yo sí. Aquí está. Porque he venido. Mirad. Pero es una caja. Es decir, mirad, con sus plumas negras. Vamos. Con su chistera. Está chulísima. Y cuando se abre. Una pocket letter. De... Ay, qué chula. La caja es. Una pasada. Voy a ponerla aquí. Y os enseño la pocket. Vamos. Qué chula. Mirad. Con plumas negras. Uy, qué bonita. Qué preciosidad. Mirad. Qué bonito. No sé si se va a ver bien. mira Qué chula. ¡Bup! ¡Qué bonita Eva! Me encanta. ¡Qué bonita es! Mira, con su llavero. ¡Ay, qué bonito! Con su llavero y sus colgantes. Lo, lo voy a quitar pa, para enseñaros. Porque ahí con las plumas me va a ser más difícil. esperad ¡Ay, mira! Lleva esto. Que lo ha hecho ella. Lleva una casa encantada. Mirad, un caramelo de truco trato, bolitas. Mirad, más bolitas. Mirad esta taza, me flipa un montón. Y mirad qué calabaza, qué bonita es. Esta calabaza negra, es preciosa. Qué bonita, me encanta Eva. Qué bonito es el colgante. Lo voy a volver a poner en su sitio. Me flipa Camitirubi. Qué guay, mira, es que es preciosa, ¿eh? No sé cómo la voy a archivar. La meteré en otro plástico para hacer el agujero, me da pena. Qué bonito. Y mira, por detrás me ha metido diecut, ¿no? O efímera. Qué guay. Muchas gracias, Eva. Es que lo mismo la archivo en la caja. Es una pasada. Truco o trato. Qué bonito, bueno, me ha encantado Muchas, muchas gracias, Eva Lo de las plumas Me ha encantado, de verdad Qué chulo Espérate, voy a poner bien Es que no quiero que se me rompan las plumas Y las plumas se quieren salir De la Ataú o la caja o la lápida o la tumba O lo que sea, qué chulada Está muy, muy guay Mirad Es un pasote abrimos otro a ver voy a abrir este que viene con confeti con más confeti de, de calavera ya, pues, lo ha lo ha, lo, lo ha envuelto dos veces uno para que no se salga el confeti con con esto con celofán un celofán muy bueno muy gordito no es el clásico que se raja y otro con, con papel de seda muy chulo a ver. A ver. A ver. Aquí están los confetis. Abrimos esto. Tal que así. Ay, qué chulo. Este papel. Mira, esta cajita lo ha hecho ella. Mira, 31. Mira por arriba. Estas flores también las hace ella. Mira, el gato. Y aquí una lápida. ¿eh? Y es una cajita que viene muy bien cerradita. Con chuche. Pero no es que apenas chuche de las de, la de comer. De las de truco o trato. Espérate que a ver si la puedo abrir. A ver. Sí. Mirad. Esto luego te haré buena cuenta de ello. Mirad. Son mandíbulas, calaveras. De goma. Otro de esto mira Y tiene unos dientes Qué chulo. Pues esto está muy igual. Pero la caja está fenomenal. Me mola. Qué chula. Pues esto. espectacular Lo comemos luego después de comer. porque de comer? Bueno, todavía no he comido. ¿eh? Tengo lenteja. Comida de vieja. Muy, muy chula. La caja preciosa. Más vamos a abrir este que también trae sus correspondientes calaveras en el paquete bueno a ver si lo puedo abrir por aquí es... Y chulo hoy hoy hoy no no no no no no no no Ahora. Ahora. Por aquí, a aquí Y. otro Aquí se quedan las calaveras Y vamos a ver ¿Qué es esto? ¡Ay, qué chula! Súper bonita lo vi, eh, Tiene un tutorial De cómo lo va haciendo Es súper bonita ¡Ay, que mira! La he abierto Porque, mira, qué bonita Esto va de aquí Dejarme que la arme Mira, está entera cosida ¿eh? Empezando, por lo menos Mira, lleva un pespunte Mira, por todos lados Mira Lleva sus colgantes Y mira Es una shaker Ahí se mueve en el objetivo Mira, qué bonita Es que está entera, ¿eh? Pespunteada, mira Por arriba, por abajo, por donde quiera Mira, qué bonita evidentemente esta es una cajita se abre y dentro me ha mandado las flores que hace ella que yo las tengo guardadas porque ella me mandó unas poquitas ya así las tengo, no, tengo guardadas como en empaños la caja es una preciosidad muy muy bonita mira, estas flores las hace ella ¿eh? de todos los tamaños colores, mira qué bonita. son una pasada son muy bonitas muy, muy bonita. Tiene un tutorial en su canal de cómo la hace. Y son duritas, ¿eh? Muy, muy chula Son preciosas. Pasaros por su canal Scrap. Eh, porque bien merece la pena. Y además solamente sube vídeos los domingos por la tarde. Y, y a mí me encanta, la verdad, es que son muy, muy bonitos. Mira, es que ahora como las voy a meter porque no quiero que se me estropeen, ¿vale? Y si no, pues que si no la tapa no me encaja muy bien. A ver ahora. Ahora, ya. ya os digo, súper chula, ¿eh? Es una pasada. Muy, muy bonita. Muy bonita, de verdad. No es que yo lo diga, es que lo ve. Sigo enseñando. Vamos a abrir otro de Halloween. Mira, este por ejemplo, que viene también envuelto con ese tul azul muy chulo ah voy azul qué estoy pensando eh, en plata en plata y en oro muy bonito me encanta esto lo guardo para ser reutilizado y abrimos el paquete a ver, a ver. ah yo creo a ver, mirad, esto va entero cosido. Y son toppers. Son toppers para adornar después lo que nosotros vayamos a mandar. Mira, qué chulo. Es chulísimo. Esto se corta, se sacan las lentejuelas con cuidadito. Mira, qué bonito. Es ¿eh? un topper. Y aquí otro. Mira. A ver qué es así. Ah, Mira, qué bonito un topper, veis, qué bonito, eh, es muy bonito. Luego lo abriré yo con más calma. Y aquí, pues, esto igual. Aquí me ha puesto una escoba. Mira, esto no es un topper, ¿vale? Esto es como una pequeña loa de back que me ha metido, pues, un molinillo de Halloween, un como un poste indicador. Y una escobita, ¿veis? Y todo va metido pues en un tag. ¿Veis que por detrás tiene la forma del tag? Como una pequeña loade, Y después todas sus toda su lentejuelas. Es precioso, Eva. Y todo no va cerrado, va cosido. ¿Vale? Es una pasada. Esta criatura todo va cosido. Mirad las flores que hace ella, ¿veis? Que os lo digo, miradla ahí. Es una pasada, ¿verdad? Esta. Enfusia y negra. Es muy bonita, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. De verdad. Muy, muy bonita. Bueno, voy a abrir otro de, de Halloween. Mirad. De nuevo nos encontramos aquí el señor. Ahora va con gafas de sol y pajaritas. Entonces la otra puede ser que fuera una señora. Y este lleva pajaritas. No sé. O a lo mejor los dos son señores mirad qué chulo je, je, je. Mm, qué gracioso esto para guardarlo y vamos a ver qué es esto de que este romper hoy oh, vaya flipa eh también lo tiene en su canal mira no me digáis mira está hecho de polipiel ¿Vale? Mira, por favor, qué cosa más bonita. Mira, con su colgante. Ay, mira qué calabaza. ¿De dónde saca estas calabazas y pisan un quintal? ¡Qué bonita! Mira una calavera con un mensaje con una botella. Así es que es precioso. Qué bonito. La casa encantada. La calavera. Esto es. Ah, una calavera con dos brillantes. Mira qué bonita. Y el cierre es shaker, ¿eh? ¿Ves que se mueve? ¿Lo oís por lo menos? Es chulísima, Qué bonito. Mira qué bonito. Y ahora esto se abre con un velcro. Bueno, esto es... Mmm... Allá me hay muchas botas. Bota. Mira Qué bonito. Espera que lo pueda abrir bien. Mira. Pues aquí viene mmm, de todo. Ahí viene cogido con un clip. Pues para ponerlo, por ejemplo, de adorno en, en nuestro álbum de Halloween. Mirad. Y mirad el pacallín, ¿eh? No lo podáis. El pacallín una pasada. Esto viene aquí cogido con este clip. Vamos. Y la hoja, todo cosido, entero. Mirad, pasamos la siguiente hoja... Mira, qué chulo cogido con un clip también. A ver, mira el packaging Happy Halloween con un gordito de bruja, una blonda. A ver si puedo tirar de aquí sin que rompa. Mira. Igual, esto vale para adornar nuestro álbum de Halloween. Es chulísimo, mira, qué bonito. Muy bonito. Y la hoja. ¿Veis? Okay. Ahora, mirad. ¡Ah! Que me ha mandado un troquel. ¡Ay, qué bonito! Un troquel, que guay. Es un. Una paleta de pintor. Mirad, con un cuadro y con. ¡Ay! Nunca me acuerdo de esa palabra. El tarro de pintura. Pero no, el caballete. ¡Ay! Mirad, qué bonito. Muchas gracias, Eva. ¡Qué chulada! Mirad, aquí me ha mandado un paquete de Daikut. Que viene agarrado con otro clip. Pero el clip se ha metido por debajo. A ver si lo puedo sacar. Es que se ha metido por debajo del. Bueno, es que este clip es más chiquito. Y se ha metido por debajo del. A ver. Bueno, os lo enseño así. Son Daikut de O efímera. De eh, Halloween ¿Veis? Qué chulada Muchas gracias Eva Voy a volverla a meter a, Vamos, sin el este Esta sería la hoja donde venía ¿Veis? Es un álbum, eh, en realidad Porque yo lo voy a utilizar de álbum Mirad qué chuladas Son dos Así Dos escobitas de Halloween O dos fantasmas o dos mamarrachos de estos de Halloween que dan susto con su bufanda y todo. <ríe> qué radios, y sus ojos. Y después me ha mandado en una bolsa ojos. Ojos rojos, rosa. Qué guay. Yo el ojo lo utilizo mucho, ¿eh? ¿Ve? Mira, está todo cosido. Pero es que es una auténtica maravilla, ¿eh? Qué chulo. Esto lo voy a quitar porque esto abulta y no quiero que se me rompa. ¡Qué guay! Eva, es precioso, muy, muy bonito, ¿eh? De verdad. Qué trabajera, qué paciencia. La asa es dorado. Qué pasote. Mirad por detrás, qué bien rematado. Está. Está genial. Es una pasada de bolso. Y los monigotes estos. Me han encantado. Seguimos. Que no vamos. Todavía no hemos parado. Esta muchacha se ha vuelto loca. Mira, aquí hay otro. Halloweeniense. Halloweeniano. A ver. Viene con sus correspondientes calaveras. Este pesa. A ver. A ver. Este pesa, ¿eh? Voy a meterlo. Es que sabes que tiene electricidad y se quedan pegados. Esto no sé es lo que es, pero que es un quintal. Y suena. Buena felicidad Como decía los hitomis ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Wow, Eva! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Qué preciosidad! ¡Qué bonito, Eva! ¡Madre mía! ¿Tú sabes el trabajo que lleva esto? Que está todo cosido Mira Esto es acetato Y es shaker Madre de mi vida Por favor, mira El shaker Y dentro Porque esto se abre Con velcro Mirad que me ha metido ¡Ah! Madre mía, pero es que por dentro Uy, Eva, por Dios Mirad cómo va Pero es que mirad, aquí hay un bolsillo Que le ha puesto tag Su tag en el bolsillo. ¡Madre mía, Eva! Pero es que por dentro es también shaker. Aquí lleva shaker. mira, esto es shaker y esto es shaker. ¡Madre mía, Eva! Tía, qué trabajera, por favor. ¡Madre de mi vida! ¡Es chulísimo! ¡Eva! ¡Madre mía, qué pasada! Es una pasada. ¡Madre mía, ¡Eva! De verdad, no sé. Y todo esto va lleno, mira. Purpurina de color lila. De color plata. Lentejuela no, confeti. Vale, sigo, ¿eh? Confeti de color también púrpura, igual que la mira, igual. Más, más. Más de color púrpura. Porque como no tenía bastante con eso, pues machado. Otro. Más, más. Negra. Lentejuela negra. Mira. Más purpurina, púrpura. Y ahora... ¡Ay, qué mono! Espera. Espera, espera. Estos son cuentas. En dorada, púrpura y naranja. Colores de Halloween. Vale, pero es que quiero que veáis esto yo esto, esto esto ya ya está pero es que me han dado caramelitos de Halloween bueno, si quieren salir es que no se van a ver si no los saco y son botones que, que yo no ten, yo no tenía a ver si salen no salen esto con un poco de paciencia bueno, pues mira, son botones lo enseño ahí, de malvavisco ve ¡Qué chulo! Y caramelitos de truco trato. Y esto es que no sale porque se ha atravesado ahí. un uh, Vamos que sí, esto lo saco yo. ¡Qué guay! Me ha encantado. Ay, Eva, muchísimas gracias, de verdad. Qué día Esto es una pasada de bonito. Qué bonito. Tú te estás enseñando mucho y muy bien, ¿eh? Madre mía. Es una pasada. Qué bonito. Es que es todo bonito. Mira. Es una pasada cristal. Y esto también. ¡Ah, la hora he salido! Mira. A ver si lo pongo aquí. Estos son los botones. Y estos son los, los caramelitos. Los caramelitos los conozco. Pero los botones, ¿no? Y los botones que, vamos, como no lo he visto nunca, me llaman un montón la atención. Me encantan, Eva. ¡Qué chulada! Y esto es una pedazo de trabajo, vamos. ¡Madre mía! ¿Qué? Esto... No tengo palabras. Madre de mi vida. Me ha encantado. Me ha encantado, Eva. Yo no tengo tanta imaginación como tú. Pues es verdad. Me quito el sombrero, chapo. Qué bonito. Me flipan colores, es una pasada. No os vayáis, que vamos a abrir otro. Ah, no. Aquí hay otro que voy a abrir ahora que también viene con sus calaveras. ¿Sí? ¿Sí? Tengo unas manos muy frías y me he puesto a trabajo. ¿sí? ¿Sí? ¿Sí bueno, esta calavera no se puede meter, ahí suspendida. Ay, aquí. Voy a meterla aquí con la otra. Ver, tengo tan fría las manos Que es que se me quedan pegadas aquí estoy, De verdad, ¿eh? me encanta Vamos a abrir Ajá. aquí quedan la, los clasetes Y luego me pondré los guantes, a ver Vamos a abrir esto No sé lo que puede Madre mía, esta mujer, vamos Qué fecha de pues, curva Madre de mi vida imaginación al poder, voy a abrirlo de aquí porque no quiero que se me rompa nada mirad Halloween no me diréis está hecha con la colección de Prima Mira qué bonito esto es una caja vale es una caja que se abre creo que por aquí, sí y aquí a, a, a su vez. Tiro de aquí. Ah, que se.. Que... Oh, creí que ella era la. Creí que lo que se veía dentro era la. Era caja también. Todo está cosido. Esto es polipiel. No, esto es cartón. Y yo al tirar y visto que se movía. ¡Ostras! ¡Qué trabajazo! ¡Mira! Es la caja decorada. Toma, moreno. ¡Qué bonito! Mira yo me creí que esto formaba parte de la caja. Madre mía, qué pasote. Mirad. Mm, Eva, yo... Mm. Y esto, como esto no se abre de ahí, se abre de aquí. Vale. Vamos, con un velcro, ¿veis? Y lo abro y mirad. Más chuches Aquí hay dos tags qué pizza de currón? madre de mi vida cómo se te ocurre hacer todo esto a mí no se ocurren cosas de estas bueno, luego lo meto Mira, y me ha metido bola en púrpura y en dorada en púrpura y mirad la bolsa, eh la bolsa es de Halloween con araña chulísima, chulísima qué chula Ay qué guay, me encanta. Mira qué me ha regalado. <risa> Todo cosido, el packaging va cosido y me ha mandado un marquito con esta señora tan mona. <risa> creo que él también lo tengo. Yo la verdad es que lo uso mucho en Halloween, ¿eh? da mucho juego. Qué chulada, qué guay. A ver si lo puedo. Sí sí se puede sacar. Ay qué bonito, la verdad Eva. ¡Qué trabajazo, tía! ¡Me he tirado! Mira ¿Veis? Es un marquito con esta señora ¡Qué chulo! Que pone Happy Halloween Una pasada Este lo cuelgo yo Vamos, que se lo cuelgo, ya te lo estoy diciendo Lo voy a dejar fuera Obviamente, aquí Lo meto aquí Es que no sé qué hacer Voy a meter aquí. No, voy a meter aquí. Bien. Y esto, esto sí lo reutilizaré, ¿vale? Qué bonito. Uf, qué... Y esto que va aquí metido, claro. Yo cuando lo he visto, pues que he pensado. Que era la caja, estaba entera decorada. Y esto estaba pegado por debajo del, del acetato. Acetato, bien digo. Y es que no. No, no, no, no. Qué chulo. Esto para hacer un álbum de Halloween, bien, es mío. Qué bonito, Eva. Qué manos. Todo cosido. Desde luego que es que no les falta un detalle. Flores, plumas. Madre de mi vida. Calabaza, tag. Mira, es que. No tengo palabras. Es que es súper bonito. Qué bonito, Eva. Me ha llenado la mesa de preciosidades. Y ahora, pues yo creo que ya lo que viene es de Navidad. Aunque esto es, yo creo que sí, que es de Navidad. Yo creo que ya es de Navidad, sí. Entonces, lo dejamos aquí. Esto es Halloween. Esto es Halloween. Halloween, que me ha encantado todo. Qué bien, de verdad. Que... Es que a mí no se me ocurren estas cosas. De verdad que no. ¿Vosotros habéis visto el bolso? El bolso, es que es un pasote. El álbum bolso. ¿eh? Es que es un pasote. Es una verdadera currada de. Vamos, de mil demonios, mira. Porque estamos en Halloween. Es un pasote. Todos los packaging. Los cabeceros de los packaging. Es que me parece. Vamos, tía que es que es. Vamos, una currada total. Pasaros por su canal, se llama Eva, os lo dejaré linkado de todas maneras, pero buscad scrap chick, Eva, Chic terminado en C. Eva, vaya a flipar, porque es que ya veis lo que hace. Y aquí despido este vídeo, voy a comer, y luego a la tarde grabaré el otro que es de Navidad. ¿Vale? Besos para todas, espero que os haya gustado tanto como a mí. La verdad es que a mí me, me encanta ver, ver los lo, lo Happy Mail que se mandan, que os mandáis, las compañeras, porque se aprende mucho y se cogen muchísimas ideas. Me gusta mucho verlo, de verdad. Es uno de los vídeos que, que más me, me gusta ver de, de, en las compañeras, los Snipe porque ahí me dan mucho mucha idea lo ves rápido coges la idea rápido bueno lo que dure pero al ver las cosas pues las coges si ya he llegado un poquillo de, de experiencia en en scrap la verdad es que sí y entonces lo ves y, y de ahí mismo no lo a lo mejor igual pero y si no ha parecido y te vas dando mucha idea A mí, uno de los vídeos que más me gustan, ya os digo, son los Happy Mind. Besos para todas. No entretengo más, que vamos a comer. ¡Mua! ¡Chao!